Eh, colocado aquí tengo el pollito picado tratando de, de asimilar, perdón pero hay buenos y hay malos días y hoy no es un buen día hay que tomar decisiones y a veces a veces la mejor decisión es esperar y el tiempo, ¿no? bueno bueno um, Acabo de salir de mi cita con el cirujano y estuvimos evaluando los riesgos de la cirugía y... Eh, sería... lo que pasó es que picando estas patitas de pollo para una tinga, traté de deshebrarla pero no pude me hice estoy tratando de comer sano para el cáncer son una sopa de vegetales espinaca, pollo y papas y hoy puse una carne unos pedacitos de carne al horno para mi esposo y los niños comen este arroz con Voy a hacer tinga, entonces este, estoy picando el pollo. Ya una vez eh, colocado, aquí tengo el pollito picado y estoy sofritando con aceite de oliva el tomate y la cebolla. Esto es comida sana para el cáncer. Le agregué la sal, pueden ponerle sal de ajo, yo estoy cuidándome con los condimentos. Aquí está mi sopita, mi caldito de verduras y papa yo le voy a agregar huevo. Huevo sin la, sin la yema para el cáncer, lo importante. Y mmm, ponemos aquí, sufritamos y ya les voy a mostrar cómo pueden armar sus tingas, sus totadas de tingas. Pues bueno, acá estoy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 mi corazón hacía mucho calor mi corazón mi corazón no está bien entonces me van a poner un monitor cardíaco y como mi corazón no anda bien porque no sé si se acuerdan que tuve la, el cáncer de tiroides y, y tengo todavía cuatro tumores aquí y todo el corazón está un poco exigido y el doctor tiene un poco de miedo que bueno, me dijo los riesgos y todo y bueno, estoy llorando porque bueno, no es lo que yo esperaba pero tampoco son malas noticias solo hay que tener paciencia ya salimos, ya estoy un poco mejor eh, amigas, les cuento que vinimos a comprar una pizza porque los niños nos están esperando y no tengo ganas de cocinar me duele muchísimo esta parte de aquí y quiero dormir anoche no pude dormir bien tengo insomnio y voy a descansar un poco tengo que sacarle cita para el dentista a mi hijo y tengo que también llamar la cita con mi oncóloga me dijo que perdón, me dijo que que me van a hacer la mastectomía bueno, tengo 49 años entonces uh, él quiere que lo que pasó, amigas, es que me fui al lago y, y estuve andando en, en moto acuática y salté al agua y bueno fue una historia larga, fuimos este, hacían 100 grados de calor eh, y llevábamos toda la comida el hielo, en la heladerita pero salimos tarde tuvimos que rentar la moto acuática ya no rentaban lancha y, y entonces este, debido a eso no nos quedó de otra rentar la moto acuática. Perdónenme, pero estoy sin oxígeno. Respiro bastante mal. Por eso abostezo tanto. Aparte, no dormí anoche. Me costó mucho dormir. Ahí viene Jorge con las pizzas. Este. Y... Um, nos vamos a, a comer pizza. Pizza, pizza. Y... Um, Tuvimos, tuvimos que rentar la moto por dos horas pues ya cuando terminamos la rentada ya era hora de irnos y con el calor y sin comer ah, me, me, me deshidraté pero severamente terminé en el hospital por el calor y la deshidratación y mi corazón que ya de por sí andaba medio Arítmico, eh, no paraba y se aceleró, se aceleró debido a eso ahora están con un poco de miedo de que mi corazón no esté muy fuerte para resistir a um, una cirugía tan grande de reconstrucción después de una quimioterapia y una radioterapia así que bueno, espero poder seguir seguir compartiéndoles mi historia con el cáncer de mama y bajaré videos cada viernes si puedo y sábado, si no bajo viernes bajo sábado, suscríbanse por favor, compartan por si hay alguien que llegara a estar pasando por lo mismo y quizá les sirva de algo mis videos. Voy a estarles documentando los blogs de lo bueno, lo malo, de toda mi historia y mi jornada con el cáncer de mama. A mi manera, a mi estilo, porque soy Tiffany Vlogs y somos todos diferentes y todos sentimos las cosas diferentes. Tengo una niña de, de 10 años y un varón de 14. Y no estoy lista para dejarlos todavía, voy a luchar con todas las fuerzas, pero iré documentando, tendré días buenos, días malos, y eso es lo que va a haber, y la que quiera acompañarme es bienvenida, y bueno, ya estamos llegando a la casa, amigas, así que vamos a cenar, y vamos a descansar, salimos del hospital, hablamos con el cirujano, son buenas y malas noticias, pero así es, este camino del cáncer um, lamento, olvidé mi micrófono estaba muy nerviosa este, ahora solo tengo que llamar a mi oncóloga y, y averiguar cuándo empiezo la, la, cuando me van a hacer la mastectomía y y preguntar cuándo empiezo la quimioterapia y les dejo saber, así que buenos días para las que no me conocen y recién llegan a mi canal yo soy Tiffany Blogs mi nombre es Tiffany y yo cuento mi historia de cáncer de seno y acabo de salir de mi cita con el cirujano plástico me acaba de decir que, que primero voy a tener la masectomía, luego quimioterapia, después radioterapia Y hasta después de dos años no me pueden operar Tengo que, para, para reconstruirme, que tengo que bajar, ver cómo mi corazón funciona Y bajar un poco de peso, hacer ejercicio, fortalecer el corazón y luego... Este, hacerme la la reconstrucción pero por ahora tuve un problemita y, con el corazón y me van a poner un monitor cardíaco así que vamos a, a esperar que que todo esté bien entonces para no cargar mucho el corazón solo vamos a hacer la la masectomía Quimoterapia, radioterapia y en recuperarnos bien y en dos años hacer la reconstrucción. Y lloro porque, porque nuestros senos son parte importante de nuestro cuerpo. Y voy a perder una parte de mí. Perdón. suscríbanse, comenten, compartan y hago videos todos los viernes y sábados si no hago viernes por seguro bajo sábado y en vivo una vez al mes siempre activen la campana para no perderse las notificaciones y bueno hay días buenos y hay días malos y hoy es un día triste así que las despide Tiffany tengan un buen día cuídense mucho